TIEMPO IMPERFECTO EN ESPAÑOL TIEMPO IMPERFECTO Verbos terminados en ER, video número 18 BARRER, TO SWEEP Yo barría, tú barrías, él, ella, usted barría, nosotros, nosotras barríamos vosotros, vosotras barríais. Ellos, ellas, ustedes barrían. Nosotros barríamos la casa todos los días. Comprender. To understand. Yo comprendía. Tú comprendías. Él, ella, usted comprendía. Nosotros, nosotras comprendíamos. Vosotros, vosotras comprendíais. Ellos, ellas, ustedes comprendían. Yo comprendía la clase de computadores muy bien. Meter en. To put into. Yo metía. Tú metías. Él, ella, usted metía. Nosotros, nosotras metíamos, vosotros, vosotras metíais, ellos, ellas, ustedes metían. Ellas siempre metían el dinero en el bolso. Prender, to turn on. Yo prendía, tú prendías, él, ella, usted prendía. Nosotros, nosotras prendíamos. Vosotros, vosotras prendíais. Ellos, ellas, ustedes prendían. Ustedes prendían la luz solo cuando nosotros la necesitábamos. Poseer. To possess or to own. Yo poseía. Tú poseías, él, ella, usted poseía, nosotros, nosotras poseíamos, vosotros, vosotras poseíais, ellos, ellas, ustedes poseían. Mi tío poseía mucho dinero. Cometer un error. To make a mistake. Yo cometía... Tú cometías, él, ella, usted cometía, nosotros, nosotras cometíamos, vosotros, vosotras cometíais, ellos, ellas, ustedes cometían. Ella cometía muchos errores. Toser, to cough. Yo tosía, tú tosías. Él, ella, usted tosía. Nosotros, nosotras tosíamos. Vosotros, vosotras tosíais. Ellos, ellas, ustedes tosían. Mi hija tosía mucho cuando estaba enferma. Tejer. To crochet, to weave or to knit. Yo tejía. Tú tejías, él, ella, usted tejía, nosotros, nosotras tejíamos, vosotros, vosotras tejíais, ellos, ellas, ustedes tejían. Ellas tejían en la escuela porque era obligatorio. Absorber, to absorb. Yo absorbía, tú absorbías, él, ella, usted absorbía, nosotros, nosotras absorbíamos, vosotros, vosotras absorbíais, ellos, ellas, ustedes absorbían. Las plantas absorbían los minerales del suelo. Conceder. To concede or to grant. Yo concedía, tú concedías, él, ella, usted concedía, nosotros, nosotras concedíamos, vosotros, vosotras concedíais, ellos, ellas, ustedes concedían. El consulado francés concedía mi visa de turista en el año 2016. Sorprender, to surprise, yo sorprendía, tú sorprendías, él, ella, usted sorprendía, nosotros, nosotras sorprendíamos, vosotros, vosotras sorprendíais, ellos, ellas, ustedes sorprendían. Los padres sorprendían a sus hijas con regalos muy costosos. Proceder, to proceed. Yo procedía, tú procedías, él, ella, usted procedía, nosotros, nosotras procedíamos, vosotros, vosotras procedíais, ellos, ellas, ustedes procedían. Nosotros procedíamos a la ceremonia de premiación cuando empezó a llover fuertemente. Este es el círculo de verbos número 18 del imperfecto de los verbos terminados en ER. En esta clase o en este video estudiamos los verbos barrer, comprender, meter, prender, poseer, cometer, toser, tejer, absorber, conceder, sorprender y proceder. Esta es la parte inferior de nuestro círculo de verbos número 18 y aquí tenemos los 12 verbos con sus respectivas raíces para conjugar estos verbos en tiempo imperfecto con cada uno de los pronombres personales. Por favor, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta.